I'm yeah. you con orgullo hoy les traigo un trocito de mi tierra las manos de la locera su valor y su linaje el carbón pregunta, elocuente la vendimia por oyente todo su aroma exhala la feria una gran gala es Cauquenes y su gente